que representara un poco la, el proyecto de, del cole, que es eso de para educar a un niño hace falta el pueblo entero. Y con, con los ceramistas pues, elegimos el dibujo entre todos en asamblea y, y cada niño y cada niña pues, hizo su, su azulejo. Se lo llevaron a, a cocerlo, se pintó y demás, y ya pues, lo montamos y, el, y en mayo, cuando hicimos el, el aniversario, pues, lo, lo inauguramos. Pero un poco reflejo eso, de, de todo lo que hacemos en el cole, pues siempre pensamos que participe, que no sea impuesto de decir, ah, pues vamos a hacer esto, sino que decidir qué íbamos a hacer. sirve también como prevención de conflictos? Sí. ¿O crees que son cosas que van aparte de la convivencia? No, va todo, esto es intrínseco, porque esto por lo menos lo que, o por lo, lo que buscamos es ese sentimiento de pertenencia con la, con la comunidad educativa. Entonces, hace falta este tipo de proyectos colaborativos que todo el mundo suma y, y obtenemos en este caso un producto final, ¿no? Pero yo creo que es lo que te da ¿no? el, a cada niño, a cada niña, que ser partícipe de las cosas que se hacen en el cole, Entonces, eso crea. Pues eso, es que la convivencia, pues fíjate, nosotros, bueno, ahora lo, lo hablaremos. Cuando hablamos de convivencia hablamos de cuidar las relaciones, cuidar las personas y cuidar el entorno, porque convivencia parece que al final nos vamos en el conflicto que hay en el aula, cuando es, es mucho, ¿no? Yo creo que este tipo de actividades lo que hace precisamente es que no tengamos un bosque demasiado grande o que no podamos gestionar, es decir, plantear las cosas de una forma en el que el conflicto quede en un, en un plano muy limitado, ¿no? Que sean cosas ya muy excepcionales. Claro, que eh, cuando nosotros podemos decir, ¿pero es que en Alpartic tenéis problemas de convivencia? No, pero pues, como no queremos que lo haya, por eso es tan importante la prevención. No espera a que ocurra algo. Entonces, claro, que no ocurre? Pues que esto es... Claro, ahora estamos hablando del trabajo de 12 años. Hace, <risa> hace 11 años pues sí teníamos problemas de, de convivencia y precisamente como todo lo que queríamos hacer de implantar metodologías activas necesitamos que hubiera un buen clima de convivencia entre tanto familias como alumnado pues la apuesta fue por el proyecto de, de convivencia que coincidió con unos años que se, se apostó por los planes de convivencia en los centros que ahí nos metimos ¿no? porque hubo recursos y demás pero ahora mismo seguimos nuestro, nuestro eje principal del proyecto educativo el proyecto de convivencia y, y todo enlaza con, con él ¿no? porque vemos que es la, la herramienta necesaria para que se cumpla el objetivo que tenemos del colegio, que es que los niños y niñas sean felices. Entonces, para eso necesitas un entorno seguro, eh, acogedor, agradable, para que puedas venir a, a, por eso, a aprender ¿no? y los docentes a, a enseñar. Pero no se limita solo a ese proceso de enseñanza aprendizaje, sino que ahí hay que meter pues, a la familia al ayuntamiento, a las asociaciones, porque tú estás en un contexto educativo. Luego, ¿cuál es el campo de práctica de las niñas y niñas? El pueblo. O sea, que aquí podéis todo muy bien, pero hacen falta también tener elementos de conexión con el pueblo, que eso lo conseguimos pues con el consejo de infancia, donde ya participan. O sea, que hay elementos que hay que tener en cuenta, pues sería el plan de convivencia o la declaración de los derechos de la infancia, donde ahí establece que, que tienen eh, las niñas y niños tienen derecho a participar en todo aquello que les afecta. a un colegio de ciudad eh, metido en un barrio de 100.000 habitantes, como los que hay por ejemplo en Zaragoza o en Madrid o Barcelona, o, o, por ejemplo, es trasladable a un instituto de secundaria eh, que tiene formación profesional, secundaria... Eh, y a lo mejor hay, es una comunidad de mil personas. ¿por? Es interesante el conocer otras experiencias, porque a nosotros nos dicen... Claro, vosotros ya podéis, que sois un colegio pequeño, con pocos niños y demás, hacéis esto. ¿vale? Pues ahí tenéis eh, pa, eh, grup, eh, Amara Berry en San Sebastián, un macrocentro también, no sé, mil alumnos que funcionan en la, en la misma línea, claro. ¿Qué le, qué, le ocurre, eh, ¿Qué le ocurre a, a, pues a, este, a este cole? ¿no? Que le dicen, ah, claro, vosotros ya podéis, ¿no? A, llamar a Berry, porque le curso y demás. Entonces, ellos <risa> que dicen, pues ¿no? Por ahí tenéis a rotar partido, sin recursos, también está haciendo. O sea que al final, eh, buscarás cualquier excusa para no hacer o, o buscarás cualquier recurso para hacer. O sea, no es tan importante lo que los maestros o las maestras hagan, sino lo que quieren hacer. Entonces ahí te preocuparás de buscar los recursos necesarios para poner en, en, en marcha, no un proyecto, sino para hacer cumplir, por la declaración de los derechos de la infancia, o en fin, todo lo que conlleva, ¿no? La... La convivencia. Los niños y niñas muchas veces nos preguntan ¿y esto cómo lo llevan? pero pues Es que no, ya no han vivido otra cosa, porque llevamos 12 años con el proyecto y el que estaba en infantil, pues eh, empezó con 3 años y acaba con 12 años haciendo mediación, participando como bibliotecario, en fin, todo el proyecto de, de convivencia. que entonces el agente importante, el que verdaderamente tiene impacto y que puede cambiar las cosas, es el docente. Claro, es que yo creo que el agente de cambio igual es el niño o la niña, el que, el que hace que, que, todo, que todo se mueva. Porque cuando tú ves al niño o la niña en un contexto, pues con la, la falta de recursos que tenga o, o las necesidades que pueda haber, es a, a ti como docente... El, el que busca esos, esos recursos. Está claro que al final eh, pues, sí puede ser que el docente, es el que articule todas la, las medidas. Pero si no hay implicación, o más que implicación, participación por parte de alumnado, o sea, porque muchos de los proyectos que ya hacemos en el cole surgen de las propias niñas y niñas. Pero si no los escuchamos, eh, si eh, establecemos como pues eso, una comunicación solo vertical ¿no? de, de, que el docente impone, pues al final no, no va a llegar. Pero eh, cuando se dan las herramientas ¿no? de trabajo en la asamblea, de trabajar todo el tema de las emociones, para que los niños y niñas tengan esos eh, canales ¿no? de, de comunicación, de, de expresar lo que quieren, es cuando de verdad... Eh, tú pues articulando todo lo necesario, das con el ayuntamiento, con asociaciones, con quien sea, para poder dar respuesta a esas necesidades que tiene el, el niño o la niña. Entonces yo creo que, el, claro, es que siempre decimos de los, del alumnado, ¿no? de, los, de, los, de los niños y niñas que, que son los ciudadanos del futuro, no son ciudadanos del presente. Entonces lo que hay que hacer es hacerlos partícipes de todas las decisiones que se toman.